Estoy muy buenos días. Hoy día es un día muy especial, 28 de julio. Este pequeño gran hombre a esta hora ya estaba en la tierra, muchachos. Estoy de cumpleaños aquí en Uba muchachos. Tenemos un programa con toda la energía de siempre. En Santiago hace mucho frío. Dice que hoy día levantaron cuarentena en varias comunas Así que vamos a ver qué pasa en Santiago Pero hoy día es un día de celebración, de fiesta, de alegría, de energía Porque no estoy solo Hoy día voy a celebrar mi cumpleaños virtual Con una gran amiga que también está de cumpleaños Nació un 28 de julio, los dos somos Leo, nos queremos mucho Es linda e inteligente Mi gran amiga Carmen Gloria Arroyo la jueza, nos acompaña hoy día en UPA, Chalupa ¡Feliz cumpleaños, mi kiwi querido! ¡Feliz cumpleaños! Feliz, ¿Cómo feliz, está, Carmencita? Eh, lo, lo, ¡Lo lo eh, eh, eh! eh feliz cumpleaños eh, para eh, ti y eh, para eh, mí! <risa> <risa> ¡Qué buena coincidencia tenemos, amiga! Han nacido el mismo día. Sí, pues nuestros padres andan pasándolo bien el mismo día. <risa> <risa> Ahora, lo que de... yo dije ayer es que Vígame, yo no cumplo los mismos años que tú. No, tiene menos que yo, así. Por supuesto, por supuesto, yo eh lo dije Muchos me, mucho menos que yo, muchos, muchos Muchamente menos, muchísimo ¿Cómo? menos Como <risa> dos minutos menos <risa> Oye, ayer <allí es> cuando Ayer <risa> <Allí es> cuando <risa> mandaste <risa> el video Velaro está no está por ahí, ¿no es cierto? No. no, no creo que, oye, qué tarde la Carmen Gloria. hay el video que mandaste promocionando el programa. Estás pero sí. Estupenda. Con todo me respeto, me mi compadre Bernardo. ¿Estás Bonita, muy linda, <ríe> bueno, ¿en serio? No, ya. Te he hecho no. la cuarentena, te he hecho la cuarentena. No, tenía casi cuarentena. Si sí, salió a trabajar todos los días. Estoy muy sí. a contar. Estoy buscando una forma para estar cerca del wifi. Que no sabía la luz. Esto es difícil, ¿no? No, perfecto. Había que el director. ¿Cómo se ve la Carmen Gloria? Perfecto, ¿no? ¿Se escucha que, bien todo? No, ahora, lo escucha, ahora lo escucha aquí, no lo escuchas ahí todo bien todo bien dice todo bien Ah, ya Oiga, que necesito, yo me, mira yo estaba yo estaba haciendo memoria el día que nos conocimos ya fue para el terremoto en un viaje a Talca a un evento de Levantemos Chile con nuestro gran amigo Marcelo Arismendi ay sí de razón con Diego García que fuimos íbamos para allá con la gente y en ese, ahí conversamos y ahí, nos, ahí cachamos que habíamos nacido el mismo día, el 28 de julio. Y después celebramos el cumpleaños juntos varias veces. Sí, pues, sí, bueno. Pues. Y de ahí nunca me lo separamos. Bueno, ahora sí, después pues, no nos vemos. Bueno, por pues, tanta cosa que nos pasa. El año pasado estábamos a punto de vernos para el 18 de septiembre, que lo íbamos a ver, que lo íbamos a ver, y no nos vimos. Y ahora, bueno, eh, ahora hay que esperar. Oye, me ¿cómo ha sido tu vida en cuarentena, pues, amiga mía? Más o menos raro, porque yo creo que he tenido más trabajo que, que antes. Porque estoy sin ninguna ayuda en mi casa. Entonces, en la mañana hacer cama, a hacer almuerzo. <risa> Todo, <risa> todas las quehaceres de la casa. Y entre medio tengo reuniones por Zoom, por lo del Grupo sí. Defensa. Y después el corro para dejar la mesa puesta, el almuerzo servido. Y de ahí me voy rajada al canal para la pauta, para el programa que va en vivo todos los días. Y llego de vuelta a las 8, 8 y media a ver la comida, poner la mesa, servir los platos, lavar la losa. No se puede. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, por favor. Y el señor Bernardo, ¿qué hace en ese día? ¿Qué hace en el día? ¿No te ayudó un platito? Nada a ver. Me cuesta harto que me ayude con las cosas de la casa. Ah, vamos a tener que hablar con este caballero, ¿ah? Mira. ¿Me puedo desahogar? ¿Desahogar? Echa fuera, por favor. Él es bueno para pa otras cosas, como para más. El, se le ocurrió, por ejemplo, yo quería arreglar el closet, él estuvo ahí martillando, arreglando. Ah, pastel, ese cuento le gusta, pero lo, todo lo que tiene que ver con los perros, pues, a tú le encanta porque los amas. Pedirle que, que, que haga cosas de la casa, como que es, no te dice que no. Pero abiertamente Pero... se es el hueón. <risa> <Siempre> de <weón. risa> sí. Sí, y te... Es solo la barrilla. Entonces, después sí. de un rato tan te pasado también aburre. Oye, oh, Carmen, mira, el otro, día, el otro día tuvimos a la Karen de acá. Ya. Y nos contó que dos amigas de ella amigas cercanas, se habían separado en cuarentena. Oh, ese pues uno verdad. ve <risa> Así que, Bernardo, pórtate ahí, no se te deje encanando. Sí, incluso una, en el área de los abogados hablamos eso, porque en los otros países donde ya van más avanzados, que están saliendo de claro. la cuarentena, como en Europa, todas las tasas de divorcio han aumentado, pero así, oh, enormes. ¿En serio? En serio. ¿En serio? Es, es una claro, realidad, es una apreciación de la carne es, es real. Claro, aumenta, puede es sí. tener más pega, yo sí. <risa> por ese lado no es malo, <risa> los la <risa> lados, <musical. risa> yo, yo que soy soltero yo lo veo del otro del otro lado, yo soy soltero sin pareja en este momento, yo digo imagínate si a mí me gusta alguien, ¿qué, qué, ya, me gusta alguien, cómo cómo lo voy a decir, para darle un beso, que me lo me, me, me, no haga el examen de covid, un beso, igual es complicado, ¿okey? Vaya, te vi que será así, porque la ponía en, en cuarentena, 14 días. La ponía, la ponía en, cua, en, cua, en la ponía cuarentena, en cuarentena. <risa> no tiene síntomas, se gana el beso, Mo. <risa> claro. Es como, ayer me reía mucho un meme que salió y decía que, que a, lo, a los moteles, a los moteles, de los moteles le la, la, la temperatura. Para estar todo para todo, todo para llegar todo para caliente. A todo, fiebre, ¿no? <risa> todo de vuelta. <risa> a el canal todos los días me toma la temperatura. Como hace ¿Ya? tanto frío, uno va con la calefacción del auto a todo, ¿Sí, todo. Y llegó al canal, marcó 37 y algo tengo que esperar un rato. Me ¿No, voy a ¿en serio? la a la, la, la calefacción hace que te suba la temperatura. ¿Claro? Pero se demora la <risa> Para Y el subir tampoco. Ay, no, ay, loca. <risa> <risa> <risa> Oye, Pero ya sido, ¿Cómo? Confiesa, ¿cuántos años cumpliste? ¿Yo? ¿Yo? Pues? Cumplo 54 años. No, yo no tengo problema con la edad orgullosa, que estoy mejor que antes. Sí, sí, nos hace bien los años. Yo cumplo ¿Qué? 50 ¿Cuánto fue libro? ¿50 ahí? Y... ¿Cinco? Cinco, sí, lo no, yo sé que tiene uno más que yo. Pero estáis está como querís, porque Carmen Gloria, estáis muy bonitas. Bueno, es una cosa actitud, da ¿eh? También, ¿eh? Sí, de la vida, si sí, sí, todo se va cayendo, eso es inevitable. <risa> Pero yo esto lo he contado y lo voy a resumir. A mí la o sea, todo lo que está pasando en el mundo me afectó bastante como todo, ¿cachai? Económicamente, el trabajo, serio, yo hago eventos, hago shows me hacía de cero, por nada. ¿cachai? Pero sé que de todo esto me he reinventado, estoy siendo voluntario ahí en la Municipalidad de La Autoría, que eso me ayudó mucho, me ayudó mucho la parte de la cabeza, el corazón, ayudar a la gente. Y sé que dentro de todo, yo creo que lo que viene va a ser mejor que lo que teníamos antes de caminar. Yo también creo, yo creo, fíjate que las crisis, pero la otra vez la hablaba en el, en el programa, y una idea mía, yo creo que ha dado vuelta, saca a veces lo mejor y lo peor de la gente. Y, y sí, no. hay gente que se está yendo definitivamente a la mierda, que ve sí. todo negro, que, que trata de, de aportillar todo, que no ha cambiado la actitud frente a la vida y evidentemente la va a volver a golpear la vida hasta que aprenda. Pero habemos otros que yo creo que nos sirvió como un revesón de piso para replantearte cómo quieres vivir y qué quieres de la vida. Y eso eh, es bueno, uno siempre puede sacar experiencias positivas de las cosas. Además que uno, o sea, por lo menos bueno, yo sé que yo un conozco en retiro, la mujer con, con actitud positiva, yo también. Pero uno se da cuenta, pucha, que no es tan difícil ser feliz. No es, no es difícil ser feliz, muchachos. No hay que ser ni millonario. Ni, claro, es fácil cosa muy... ser feliz. Al final, cuando nos pusimos frente a esta pandemia con, la, con el riesgo de vida incluso, uno quiere lo que deseaba. Pucha, que no le pase nada a mi familia, que estén todos sanos, sí. que te conforméis con algo bien básico. Y podéis vivir sin el cine, sin los restaurantes, sin, la, sin todas las sí, la por... maravillosas que uno... Yo, yo sé que alguna gente no la escucha y dice, pucha, claro, a ustedes no les falta. Yo sé que hay problemas tremendos. Yo, yo, yo ando alto en la calle, yo voluntariado, yo estoy voluntariado, estoy haciendo la municipalidad, yo veo las que están sufriendo, las que te hambre todo eso. Pero yo creo que pasando esto y volviendo relativamente, no digo a lo de antes, porque no, yo no creo que vamos a volver nunca más a lo de antes, ¿sí? Pero, pero sí, cuando volvamos a tener una vida un poco más estable. Creo que todos tenemos que aprovechar de ser más felices, de, de entregar buena onda, de, de lo que quede de vida a cada uno, y vivir en paz también. Sí. Y, y, y yo no le tengo tanto... O sea, no tengo miedo a decir las cosas. Es que tú has hecho harto terreno, y, y lo que lo sé porque te viste. Y yo también hago harto. Eh, Estaba yendo a varias ollas comunes, entregar almuerzo, y cosas. Y, y la realidad que uno vive es mucho más profunda y... Y más esperanzadora que la realidad que se lee en las redes sociales. Sí, verdad. Eh, la gente, escucha eh, lo está pasando mal, pero no pierde el, el sentido del humor, no pierde la cercanía local y de aquí. Eh, y, y uno también, mucha gente que está en terreno, en forma anónima, está tomando conciencia además de, de los problemas de, del país, de cuál es la situación real del país, más allá de, lo que, de los fríos números, de las estadísticas. Entonces creo que el cambio tiene que ser positivo. En una gran mayoría sí. va a ser positivo. A, a mí me pasa cuando yo me nosotros con una vecina, hicimos una, hicimos una campaña para el campamento Dignidad aquí en todo el lago departamental, que es una toma. Y las chiquillas cuando yo voy para allá se ríen, me echan la talla, po, y son lanzadas. ¿no? O, sea, o sea, que en serio tienen, un, como si tú, gran ánimo a la, la gente a eso. a ah, humilde, anda con energía. Me echan la tarde, yo decía, bueno, me voy lava, un, un lavaplato, porque tienen como un lavavajilla, me dicen, ya, ya, ya, y no tienen ni agua, ¿cachai? Entonces, ellas se ríen de eso, y esa es una actitud que la saca adelante con sus hijos, con sus familias, de verdad, sí, una cosa que realmente la felicidad también. Pero la conciencia de las carencias que tienen, pero con una actitud positiva frente a la vida. y Exacto. Y abiertas a recibir ayuda, a buscar caminos. Pues te digo, es, muy, es, es mucho más potente que esa realidad mezquina que se vive en las redes sociales, que a veces está sí. bañada de una negatividad que es impactante. Es fuerte. Oye, me mm. están diciendo por, por interno que tenemos algunos saludos, algunos amigos míos que me han saludado en cumpleaños. Pero vamos a ver, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el primero que van a sorprender? Fajir? A ver, tíratelo, suéltalo. Claro. Está por ahí, ¿no? Ver, que le dé un. Mira, vamos con, vamos con el Lupa, Chalupa, que... Qué hoy esperamos el saludo por ya oye muchachos carmen gloria ayer tu yo te pedí una foto un pachalupa la tenéis por ahí pachalupa no esa es la foto un pachalupa muchachos el programa se llama un pachalupa que es, el, es como un concepto de tirar para arriba que está ahí en esa foto se reflejaba la unión de bernardo con la carmen gloria ella, él se echa al hombre a su mujer y a echarle para adelante muchachos y a fin de mes recuerden que tenemos, eh, la, vamos a premiar la mejor foto de la gente que nos ve todos los días a través de tu zona X, con dos pares de lentes, oye, me llegaron lentes de mujer ahora, ya no habían llegado lentes de hombre, de ópticas galán, de mis queridos amigos de óptica galán, de la octava región, que está en la octava región, en Concepción, y en Laja, mira, este es el lente de mujer, ¡Wow! que me acaba de llegar ayer, que está muy bonito, a la mejor foto, y el que ya hayamos mostrado ya, aquí lo voy a ver, perdón, perdón, perdón el, el, los lentes de hombre, de óptica muchachos, a fin de mes, o sea, el jueves regalamos este, estos dos lentes para la mejor foto, ufa chalupa. Porque esa es la actitud, ufa chalupa, ponerle buena energía a la vida para salir de este difícil momento que estamos viviendo. Ya, vamos con el saludo, vamos con el saludo. ¿Quién es ¿eh? Si hacen mayor. Oh. No. está acomodando, hizo nuestro director. Lo está acomodando. Bien, el primer saludo. Y dice así ¿Ah, Pucho, <risa> lo ensayamos toda la mañana De las 7 de la mañana estamos ensayando esto Y justo no nos nos de para el no que viene ahí. <risa> <risa> <risa> ah. <risa> O seguimos con la conversa Como tú quieras, Fakir, dime más Estamos en vivo y en directo Oye Carmencita pregunta Voy a ir a tu lado sentimental ¿Cuántos años con Bernardo ya? Este año cumplimos 8 años 8. Yo bueno, yo fui <risa> parte si no sé eso. la semana. ¿Y qué, tiene, tiene algún día especial, no? Sí. El 18 es? de septiembre. 18 de septiembre. Septiembre, diciembre. Sí, Pero eso fue el primer beso. fue el primer beso o la primera vez que se vieron. Ahí me pidió por oleo formalmente, cierto, si fue muy formal. Sí, pues si sí, yo sé que con, con la Carmen Gloria hay que ser formal, compatible. ¡Formal! Ay, güey. Si no, está <risa> <sino, para> afuera. <risa> si no, no hay opción. <risa> bueno, pero... <risa> yo me acuerdo porque nosotros fuimos parte de ese proceso, nosotros con la bueno, Carmen Gloria hicimos muchas cosas juntos, hicimos muchas aceras pan y vino, lo de Cristo. ¿Viste, sí. cierto? Andamos. Viajamos por, Chile. Viajamos por todo Chile, nosotros hicimos muchas, yo he hecho muchas aceras pan y vino con la Carmen Gloria. Y ahí, bueno, yo, yo, yo, yo juraba que me la estaban conquistando, verme en gloria me hacía el Ah, <risa> No tengo el llegó, llegó Bernardo y me dijo, <risa> Bueno, hay una pequeña diferencia. <risa> a favor de él. No, yo soy dura de roer. Fue, no sí, fue sí. fácil. ¿Sabéis de cuando? lo que me acordé de las cenas Panivino? Eh, cuando veníamos de vuelta del norte, que fue a, poco, a pocos días del accidente de Juan Fernández uh. Yo, bueno este es un tema súper fuerte para nosotros yo la primera vez que anduve en avión después del tema de Juan Fernández fue con la Carmen Gloria los dos ella sentada al lado mío en el avión sí. Hoy oh, me da pena ¿verdad? y fue una experiencia fuerte porque bueno la Carmen Gloria también es cercana a Felipe mucho cariño que tenía los dos bueno y salen a y te tengo a Felipe y fue algo especial para los dos nos conversamos todo el viaje te acuerdas Carmen Gloria sí teníamos problemas problema de aterrizaje ¿te acuerdas claro que se le fue una ala claro. así como para nos cagamos de miedo. Claro, y nosotros, pucha, realmente uno, escucha no sé, se acordaba, decía, pucha, qué era ese tío chiquillo, cómo fue el vuelo, y con todo eso, muy reciente, muy, muy, muy, ahí. hasta muy poquito, muy, muy poquito, la, muy poquito. la, Esto fue, la vez que nos subíamos sí. un avión después de trascendente, fue como, che, vi, fue muy power. Nosotros sí, pues. los dos y sentaditos uno al otro, conversamos mucho, nos emocionamos, oh, no no sí. me apetece incluso volver a eso. Pero fue, sí, fue un momento que yo creo que de ahí nos unió mucho a nuestra, bueno, no, ya éramos amigos, pero nuestra amistad se fortaleció. Fue un momento muy. Eh. Coincidencia de la vida, nomás, porque justo el primer vuelo que yo hice fue con la Carmen Gloria al lado mío. Fue un, algo Bien. especial, ¿no es cierto? Qué rico. Oye, y a propósito, mira, mira las coincidencias de la vida Carmen Gloria. Hoy, día 28 de julio, aparte que estemos nosotros todos de cumpleaños y está volando Felipe, don Jorge Camiruaga, mi tío Jorge, el papá de Felipe, también está de cumpleaños de día. No. Mandémonos un, un, un abrazo enorme. Un, un, un gran saludo a mi tío Jorge, después pues lo voy a llamar por teléfono para dar un saludo, para, para, para, para, para saludarle de Pero mira la coincidencia de la vida, mira, el, el destino, ese, ese triángulo ahí, por ahí, de Felipe. Tú no es el triángulo, ¿verdad? ¿no? <ríe> ya, vamos a el saludo. Me está dando pena, ya, vamos con el saludo. Vamos, no, ya, no bien! Oh, la por Rey Arturo. ¿Cómo estás, y Te mando un abrazo en el día de tu cumpleaños, niño, por Dios. Que cumplas mucho, mucho más, pero no sigas creciendo, güey. Bueno. No sigas creciendo, por favor. Un abrazo grande, te quiero mucho. Gracias grande. por todo, por existir. Nos vemos. Chao. Grande, Julito ahí está el gran Julito Milo, Hola, Kiwi, querido. Muy, pero muy feliz cumpleaños. Un beso grande para ti, para tu linda familia. Que sigas celebrando, que recibas tu Kiwi torta y, y que podamos celebrar el próximo año. Que sigas siempre tan simpático, dulce, alegre, cómplice y tan querido para mí. Un besito te adoro y muy, muy feliz cumpleaños. Vamos, vamos, Hola querido amigo, pucha, la verdad ver, que me idea. faltan palabras para decir cuánto te quiero, cuánto significas sí. para mí, he eh, estado pensando desde el día que nos conocimos, me acuerdo perfecto, los carretes cuando éramos cabros, lolos, todas las aventuras que vivimos juntos eh, y que seguimos siendo amigos ahora de viejo, es eh, muy bonita nuestra amistad, siempre estamos cuando nos necesitamos yo creo que somos de esas amistades que nos tenemos más en las malas que en las buenas, Kiwi. Eso es muy bonito, porque si sí, bien es cierto, siempre estamos y nos reímos y hemos trabajado juntos, hemos hecho dupla, y, en que sé en tantas pegas, pero cuando yo necesito de un amigo siempre estás, y tú cuando necesitas de una amiga sabes que yo siempre estoy. Te quiero más que ayer, más que... Es contigo es antes y después sí. del coronavirus. Antes y después... A, D y D, C. Eso. Porque si antes te quería, aún te amo. Eres un bacán y lo has demostrado con creces en esta pandemia. Eres un tremendo hombre. <risa> que cumplas muchos años más y que este te traiga todo lo que tú te mereces. Te quiero infinito. Linda, mi Renatita, te adoro. ¡Oh! Ah. ¡Oh, no, mi se sentidora, Renata! ¡Ay, te voy a mira! mira, mira. Bueno, hermano, te deseo un feliz cumpleaños de estos 50 y tanto. Eh, que Eso los disfrutes. Bien, que sea un año maravilloso, eres eh, una muy buena persona, te queremos mucho, aquí con la Melia, la Ravi, Juanquita y yo, Así que te mandamos un besito, disfruta tu día, grande hermano. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! <risa> Amigo mío, en el día de tu cumpleaños te queremos desear la mayor felicidad del mundo. Te quiere mucho tu familia de Concepción, los Galán marcas. ¡Feliz cumpleaños! <risa> ¡Qué lindo! Oh, yeah. oh, ¿Qué papá, flor? feliz cumpleaños, te queremos mucho, que lo pases súper bien. Y nos vemos pronto. Acá ya la flor y empieza a hablar. <ríe> Le dio ver. ver, Oh, me hicieron llorar, cambencita. Bien Hoy oh, la, la Renata Bravo me hizo llorar antes del programa porque me, me mandó un WhatsApp, me hizo llorar y ahora me hizo llorar de vuelta. <ríe> ay, ay, ay, mi familia, mi nieta. Bueno, es que yo soy abuelo ya, calmencita. <ríe> mi Florencia, mi cami, que está divina. Pucha, todo mi hermano, mis amigos de la óptica galán, que son amigos de verdad, de corazón, que son de concepción, que los adoro. Pulito, la carne, todo. Muchas, muchas gracias por, por los saludos. Comenzar el año, ¿cachai? Un nuevo año lleno de amor, de la sí, gente pues. que te quiere de siempre. Uno anda sensible, ¿de Aparte la fecha, uno anda sensible con todo esto que está pasando en el mundo. Uno sí. pero hace bien, es sensible, ¿no es cierto? Hace bien. Este sí. sí, yo creo que andamos con la sensibilidad, Flor. Ah, oye, Carmencita, oh. me están soplando, me están soplando, me emocioné, se me fue la ah, idea. Oye. Tu, yo soy desayuno. Lo subí maravilloso. a Maravilloso. Pasó exquisito, exquisito, exquisito. Muchas, muchas gracias a ti y a la Carlita que me mandaron ese desayuno. Sí, exquisito. Porque tú sabes, Carmencita, que. Mira, mira, uno se ha tenido que reinventar. Teníamos a Julio Enviro, el actor y el Señor de la Querencia, que era amigo mío, él está haciendo, haciendo empanadas. La empanada del Señor de la Querencia. Yo estoy vendiendo tortas con mi compadre Miguelo. Y sí. tenemos a una amiga, nuestra Carlita Nazar que fue la que te dio el desayuno, que también se reinventó dentro de esta pandemia y la vamos a tener ahora en vivo en directo, vamos a conversar con ella de estos nuevos emprendedores. ¿Cómo estáis, Carlita? ¡Kiwi! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Hola, Carmen Gloria. Hola, Carlita, me lo devoré, maravilloso. Creo que es el mejor desayuno que he tomado en años. En serio, <risas> ¿verdad? De mucho cariño, sí, yo... mucho amor. Linda, yo siempre me, me levanto, me tomo un café, no me acosté con esto del código, de Dacha, pero ahora eh, los eh, sanguchitos de pancito como de, de media luna venían estos pancitos, con quesito, jamón, yogur, jugo naranja un lujo. Qué bueno, esa es bueno, la idea. Me gustó, no, quesito, quesito. Oye, Saldita, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido este, este, este, tu trabajo en la pandemia, esta reinvención. Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, mira, la verdad es que yo me dedico a hacer eventos. Tengo carritos de comida, eh, hago, bueno, fiestas de grandes, animaciones de cumpleaños de niños y además tengo un kiosco saludable en el Colegio Newland. ¿Ya? Bueno, y debido a esta pandemia, el sí. bueno, el kiosco colegio está cerrado desde marzo y claro. eh, los eventos bueno, todos suspendidos no. entonces, como yo siempre he estado en ambiente de la comida y de, de los eventos y los cumpleaños me reinventé haciendo tablas de picoteo, eh, cajas de desayuno de eh, regalos gourmet, todo lo que implica llevar cariño a las casas, porque ya que los, los seres queridos no lo pueden hacer en forma presencial, no. yo lo llevo mis productos que los hago también con harto detalle, harto cariño y trabajo también con mi mamá que me ayuda mucho. Entonces ahí le ponemos harto punch. Qué bueno. Oye, esto Buen es que es, es, es, en esta reinvención de lo todo nosotros, la familia es importantísima. Nosotros a mí las tortas, las tortas que estoy entregando, estamos vendiendo en, con mi compadre Miguelo, los pedidos me los recibe mi hija, también en familia, que está ahí la Carmen, me eh, recibe todos los pedidos, ya están de la plata, el delivery, todo. así si que también una forma de unir a la familia. Sí, bueno, yo en el kiosco del colegio también ahí soy socio con mi hermano, trabaja mi sí. hermana, mi mamá, o sea, bien familiar. Y ahora seguimos también, bien familiar también, con mi mamá y trabajamos las dos, nos levantamos temprano preparamos los desayunos y, y felices. Súper Segunda. temprano, porque llegaste acá a las ocho, quiere decir que saliste de tu casa a siete y media, o sea, por lo menos. Sí, sí, sí, la verdad que estoy madrugando hace ya como dos semanas con el tema de los desayunos porque esto lo, lo, lo, lo incorporé recién hace poco porque un cliente me lo pidió y probé y la verdad que le, la gente le encantó y, y me, ha, me ha ido súper bien con los desayunos, así que ahora voy a tener que madrugar aquí para rato. Pero o sea, eso hace, hace tiempo. Buenísimo, muy rico, muy muy rico. Oye, Carlita, ¿cómo te podemos ubicar para que la gente tu Instagram haga un teléfono? ¿Cómo te puede ubicar la gente para que tú le el desayuno? Bueno, tengo, me pueden ubicar por WhatsApp. Si quieres, doy el teléfono. Dale, dale, dale. Es el 569-92-571738 o Instagram, Carla Cumple, guión bajo. SOS. Lo que pasa es que ese quedó, <risa> ese Instagram quedó por los cumpleaños que se llamaba cumpleaños SOS. Ya. Entonces, perfecto. quedó ahí. Ahí, ahí, está la, bueno, ahí está la. foto la foto de, tu, de tu Instagram. ¡Ay, que rica la comida! ¡Que arriba el desayuno! No, estaba realmente. Yo no estoy exagerando. <risa> estaba, muy, estaba muy bueno, eh. Sí, ah, muy que... todas las... Llegamos a todas las comunas, eh, así que podemos, el que necesite, ahí, para eso estamos. Ya amiga mía, caldita, eres un amor. Oye, y la Carmen Gloria sacó la foto, porque la, la, la, la Caldita yo le dije, sacaste una foto a la Carmen Gloria, porque el cliente salió para que la ciudad de tu promoción, y se le dio vergüenza. Pero la Carmen Gloria comienza a sacarle la foto y te la va a mandar, me la va a mandar a mí, a mandaste a que. Sí, me la mandó, pero estaba pendiente aquí de, de, de entrar bien, Ay. porque no mandó. Estas esta cosas, estaba media nerviosa a ver si ingresaba o no ingresaba, pero ahora las voy a ver y muchas gracias, Carmen Gloria, ah. por, por el apoyo. Igual a ti, Kiwi, porque es súper difícil eh, en estos tiempos que, que, que nos vaya bien, que resulte, que la gente te acepte. Entonces, muchas gracias por esta ayuda ah. porque es, es, es muy significativa. Oye, gracias. Mira, el, el director me hace una pregunta: me dice, Carlita, si tú eres soltera. El director de tu que. Cállate, calles, <risa> te calles, que me gloria. ¿Por qué quiere preguntar eso, Fresco? Me, me pregunta, el director si ¿sí eres soltera, Carlita? Ay, no sé, yo vine acá tra a, a trabajar. Ah, <risa> ya me <risa> fue mal, ya me fue mal. De nuevo, me ¿Qué? fue mal. Ya, hola, ¿Qué? qué. Pero es soltero, sí, que es tipo kiwi. <risa> ya, Carlita, un besito. Nos vemos. Ya, Muchas gracias, Carlita, suerte. Muchas gracias. Disfruten su día. Gracias. No, chao. Gracias, chao. Hola, Carlita. Soy Paolo? ¿Sí, la... A Paquín dijo que no, a mí no, a le dijo que no. Obvio, claro, <risa> que estaba soltera, po. Estaba soltera, está bonita la calita. <risa> Oye, Carmen Gloria, bueno, nos contáis que en la pandemia, bueno, ahora sí cama. Bueno, tú siempre lo has hecho, pero ahora te toca más, porque no tienes, no tienes gente que te ayude. He descubierto algo que nunca había hecho, sepo. Algo la gente, las mujeres se ponen a, a tejer a pintar, cosas, así algo, algún talento oculto que he encontrado en esta cuarentena, Yo, aunque tú estés llena de actividades. Hacer, pero con todas las ah. cosas de la casa no tiempo ni para nada, trabajar y hacer cosas de la casa. Y, y no me gustan las cosas, hacer las cosas de la casa. Me gusta, no. pintar, eso sí me gusta harto, pero el aseo, limpiar los baños, ¡ay, oh, lo detesto. Oh. Yo sé que yo soy, a, mí me gusta la, a mí me gustan las cosas en la casa. Yo soy bueno para meter la mano en el en todas esas cuestiones. Soy buena para, para la casa. Mí. No, para mí no rollo. Menos planchar. Menos planchar. Cualquier cosa no planchar. No escucho ¿Sí? Oh, no escucho nada. ¿Me escuchas? ¿Estás Gloria? Yo te escucho. Oye, esa foto que tiene Carmen Glenn en un jacuzzi que está ahí, ahí no estoy agachado. A ver. ¿Se puede a ver? A ver esa foto? Mi juez en sí, a ver, perdón. Es en la Viña de Santa Cruz. Ya o sea, en el spa, tú te puedes dar un spa en sí. un latino, latino. Y una es que la la pregunta: ¿qué opináis de de del estado eh, actual de la televisión? Lo que pasa con José Miguel Vinuela, todas las crisis que hay en todos los canales, que está muy difícil. Ay, sí, está terrible, esta. Mira, yo creo que es una depuración natural que tiene que haber en la televisión. Yo creo que este cambio, esta crisis profunda que se está viviendo va a producir un montón de cambios. Ahí está la foto. Pero Ahí está la, foto, ¿eh? la televisión también, si la televisión es parte de nuestro mundo, de, de nuestro sí, reflejo como sociedad, entonces también va a haber un terremoto importante como lo ha habido en el mundo laboral, en el mundo económico, sí. en el mundo de los valores, también lo va a haber dentro de la televisión. Y, y a mí me parece que que va a ser positivo, yo creo que va a ser una reformulación de valores, porque en algún minuto estuvimos muy perdidos, o sea, a mí me lo dije la otra vez en una entrevista, yo llevo ya 13 años, 14 años haciendo el programa de televisión, y los primeros, o sea, los, los 13 años que estaba en la televisión, salvo este último tiempo, estaba trabajando en un área muy mal mirada, despreciada, así como era el programa RACA, yo trabajaba con gente público rasca, que el público objetivo mío era el público que, no, que nadie, las marcas no querían. O sea, fue un mundo abrir un espacio social a la televisión. Entonces, hoy en día, cuando todos quieren tener un, un tinte social, cuando todos se declaran social, yo digo, por eso a, acuñé el término, ojo, el trabajo social no es una moda, es una vocación. Entonces, ojalá que cuando este, este auge, sigan dedicándole al mismo espacio, al mismo tiempo y la misma pasión. Ojalá que sí. sí y me ahora to todos, todavía me que todos se declaran, oh, la desigualdad, como ahora todos se dieron cuenta de la desigualdad, ¿cachai? Todos los, todo los políticos, oh, la desigualdad, como si antes no era cuando, habido desigualdad. Que, que, que a mí me llega a dar pica, porque cuando yo hablaba de eso en la tele, yo era rasca. Claro. Era rasca. Ay, ¿qué te preocupáis? Esa, esa gente no vende. Ay, no importa. Sí. Oye Carmen Gloria, ¿no es tu programa lógico, es social, y hace muchos años, como decías tú, y ha empezado a darle un vuelco, hacia o sea, abrirlo a más cosas, aparte de la parte judicial. Sí, hace rato que lo venimos abriendo para más cosas. Nosotros estamos teniendo, eh, sigue siendo la base de nuestro programa, todos los casos judiciales, donde hablamos de materia judicial. Y lo consideramos importante, porque creo que la gente ha aprendido mucho en materia judicial. Pero hace rato ya que venimos abriéndonos a otras áreas sociales, que son netamente de ayuda, eh, historias humanas tanto de emprendimiento que eso me gusta mucho porque sirven de inspiración a muchas otras personas gente que ha pasado muy mal y ha salido adelante de su propio, con su propio esfuerzo también eh, historias donde conectamos a la gente con fundaciones que están haciendo gestos importantes colaboración importante para la sociedad que también las contamos para que tengan visibilización y la gente pueda contactarlas y ayudarse también o historias simplemente que nos impactan por lo terribles que son, como el caso que vimos ahora de una niñita de 8 años que quedó huérfana sola y toda su familia falleció por la pandemia, Uy. donde estamos y recurrimos a la generosidad de los privados para poder reconstruirles su vida sí. y darle también un, un respiro en, en estos días que lo ha pasado tan mal. Entonces tenemos ya un espectro bastante más amplio que, que solo lo judicial. Te voy a invitar, María. Con nosotros. Sí, pues Felipe bueno, yo creo que voy a ser, yo voy a ser un notero social, muy bueno con tu programa. Oye, a mí me encanta <ríe> Bueno, nosotros, nosotros nos, bueno, la carne lleva años en esto, pero nosotros nos conocimos haciendo ayuda social por, por el lugar de Cristo, por ahí fue nuestra unión. Oiga, bueno, no de, amiga, de, la de la la con. Sí, pues. Hoy lo pasamos bien en la, en la cena de Paribino. Y, y grande grande mí bueno, y ahí también mis amigos de Miguel o eh, bueno, con Arimendi fortalecimos nuestra amistad, con mucha gente que fue una muy linda etapa que hicimos esa, esas tiras para el vino. Oiga, Mercedes, ¿qué opinas de lo que te preguntaba acerca de lo que pasó con José Miguel Viñuela? ¿Tú crees que está siendo injusto el medio por bueno, él, no es cierto? Se sí. equivocó, Mira, pero yo estamos haciendo demasiado. Hizo, está, o sea, en eso hay que ser enfático. Lo que hizo no corresponde, está mal. Y hasta último minuto esperaba que, que hubiera habido un acuerdo con el camarógrafo, así como que. Como de repente se hablan las cosas y parece talla, pero no es talla porque se lo se pusieron de acuerdo. Cuando ya se confirmó que no, lo encuentro que estuvo pésimo y, y creo que él ha hecho ya una culpa, pidió disculpas, sí. pero se han ido un poco al cerdo con el castigo, el insulto, la discriminación. Todos cometemos errores, no hay nadie perfecto. Y, y fíjate que justo ayer hablaba con mis hijos respecto a esa postura casi cultural que tenemos los chilenos, de esperar que alguien se tropiece para golpearlo en el piso. O sea, y, y yo le digo que hay algo que, que yo le admiro y que no le voy a contar, tú no le cuentes tampoco, <ríe> a los argentinos, es que cuando ellos tienen un ídolo, sí. que, sorry, pero Maradora tiene doscientos mil uh, defectos y una exacto. virtud, le pega bien a la pelota, nada más. Exacto. <ríe> y lo, lo elevan y lo cuidan y lo protegen y lo mandan a la rehabilitación y casi que lo mandan al doctor y lo acompañan aquí lo ayúden, en Chile claro. eh, has tenido en la historia de Chile ídolos que han tenido cientos de virtudes y un defecto y lo matan sí. Entonces, somos tan injustos a veces tan no sé si la palabra es chaqueteros o no pero tan poco intransigentes con el resto y tan benevolentes con uno mismo que que impacta impacta sí. no, es verdad porque ya... Yo creo que todos estamos claros que José Miguel cometió un error. Y como así, ¿Qué? yo siempre lo digo también, porque yo cometí yo, muchos errores en mi vida, ¿cachai? Oh, muchos errores, error. muchos. Y me ha servido para crecer, ¿cachai? Para darme cuenta, para cambiar mi actitud, hay muchas cosas que, que me he equivocado. Y José Miguel se equivocó, pero, pero solamente el canal también, el canal al tiro le quitó el respaldo. Pucha, eh, fue un error, ya, se equivocó. Bueno, no, subo, no, no subo para dejar la situación, ya, se equivocó pero yo creo que estamos, ha sido demasiado duro su canal y también eh, la gente con él. Yo sé que el choraburo le pasó mal, le en el pelo, fue la víctima de fue la víctima, pero, pero a veces nosotros nos vamos al chancho con, con, con algunas opiniones de alguna gente, ¿no es cierto? Somos no, demasiado intransigentes. No, y, y la gente muy ofensiva, la gente, la gente también muy ofensiva, Por eso decía que yo lo que hablábamos al principio, que no es tan difícil ser feliz cuando una buena actitud ponerse, la empatía es fundamental en todo esto, ponerse en lugar de la otra persona Sí Sí, ser un poco más benevolente con el resto, bueno. como que de repente Hoy, uno, la, uno pide esa benevolencia cuando uno está en ese lugar pero cuando a es, ti te toca el lugar del jurado y, ser, y no ser el juzgado por Dios, qué intransigencia Sí Oye, Carmencita, y tu día ahora, ya, después del, del, del, del programa, eh, las, las cosas en la casa, y el canal, todo el día ocupado. Sí, <ríe> sí tengo, que ir, oh. luz, tengo que ir a sacar la ropa de la lavadora, que anoche la dejé lavando. Qué linda, Como bien mi, mi vida. Y de ahí me, me voy a duchar al final, me ducho, me maquillo, y porque estamos sin, sin esos quehaceres sin esos en el canal, por, por la pandemia. Y me voy al canal, y ahí parto con reunión de pauta primero, y después a las seis, al aire en vivo. Oye, y ninguna posibilidad que el día por ser tu cumpleaños el señor Bernardo, tú llegué a la pieza hiciste la cama hecha, la ropa tendía, todo eso, ¿no? No. no. <risa> a toda la pandemia te voy a invitar acá para que tú le vengas a contar, a poner los puntos sobre las hijas a este malcriado. <risa> Oye, pero a mí, a mí, a mí me ha encantado la historia de ustedes, de amor, porque, en serio, porque venían los dos de un mundo súper diferente. Bernardo, el modelo, aunque trabajamos en comunicaciones, Bernardo, el modelaje, tú eres la jueza. Que, escucha, uno cuando ve la Carmen Gloria, si no la conoce como la conocemos acá, pucha, uno si, uno le tiene como un respeto, porque es la jueza, ¿cachai? Pero la historia de usted ha sido muy soy... linda y ya lleva mucho tiempo. ¿ah? ¿Supieran cómo soy, en verdad? Si <risa> sí, verdad, soy más palomilla que yo. O sea, a veces. De dos ¿Ah? mundos súper y además ¿Sí? uno con prejuicio, ¿eh? porque yo en mi mundo, tú me conocí, mi mundo es bien simple, a mí no, me gusta carretear en la casa, con mm. amigos, eh, estar más encerrada, ojalá mientras más el campo viva mejor, es como bien mm. simple, y yo me imaginaba que el mundo de Bernardo proveniente del mundo del modelaje y todo eso, mm. era como más, no sé, más de juerga, de carrete, de bares, restaurantes. Entonces, no pensaba que esto iba a resultar ni que iba a durar. Pero la realidad, no, pues la realidad nos ha demostrado que es muy, teníamos un mundo mucho más parecido de lo que uno podría llegar, haber llegado sí. a pensar. No, sí, en serio que uno, Bueno, esa es la, la vida siempre, como dicen, la, la, la realidad, la ficción en muchas, muchas, muchas, muchas mucha, mucha, mucha cosas. Yo me acuerdo una buena una buen carrera, tuvimos solo carnicitas, creo que estábamos en Arica, fuimos a hacer la tercera para Arica y nos fuimos al casino y andábamos con el doble Camilo VI. Con Marcelo, Ay, sí. o Marcelo. El, el chavo al karaoke y, todo, y entonces me dio el micrófono y canta Candido. Que, que debe ser el mejor doble de Chile, con todo respeto al resto de los dobles. Oye, oh, que lo pasamos bien esa noche. Car carreteamos gracias a él, lo llevábamos de canta, <ríe> cara. No, pero tú, tú también cantaste así, ¿Ah, tú también cantaste, sí, sí lo no, hiciste sí, bueno. Ahí nomás, pues si cantamos, santiamos nosotros, da. Hoy, <ríe> car Carmencita, bueno, hoy día 28 de julio. Los dos nacimos este mismo día, hoy día los dos somos signo Leo, que es un gran signo, y vamos a hablar un siempre, poco... ¿Cómo? El mejor signo del zodiaco. A mí me encanta mi signo, ¿no es cierto? Líder, potente, intenso, leal, tiene sus cosas malas también, pero tiene muchas cosas buenas. Oye, y tenemos nuestra super tarotista que viene todos los martes a conversarnos de todo esto lo esotérico, y hoy día vamos a, a ver qué nos puede decir de nuestro fecha de nacimiento a Carmen Gloria y a mí, tenemos lista a, a la Romina, ¿no? A Romina, ¿está sí. lista la Romina? Acá estoy. Ahí viene, viene Romina, Romina Ortega aparece. Un dos no, tres. Hombre, una, tres. amigas se llama Romina? Romina, buena, buen nombre, eh. Bueno. No aparece. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Eso, ahí apareció sí. la Romina. ¿Cómo está, Romina? Bien, felices cumpleaños. <risa> Gloria, Kiwi, ¿cómo están? Bien, felices por la Carmencita, ¿cómo? Un cumpleaños diferente, imagínate con mi gran amiga, celebrando nuestro cumpleaños aquí virtualmente, Estamos ¡Qué bueno! Tremenda coincidencia. Sí. ¿Cierto? Sí. Y te, te decía, un escuchaba... nombre, una de mis mejores amigas se llama Romina, me encanta. Ah, muchas gracias. qué, qué bueno. Yo escuchaba el Kiwi como sabe de signos, que hablaba ¿Sí? de Leo. Sí, son las sí. características buenas que tenemos, porque somos intensos, leales, sí, apasionados, te, todo, todo luz y sombra, pero somos sí, impulsivos, mal genio, ego a veces, ah, ego a veces, La el, tras, rey, sí. el rey del el rey, el Leo, claro. Sí, bueno, con, pero por... el tarot tiene una distinción eh, con respecto a los signos. Ustedes dos Nacieron el mismo día, ambos son leos, pero eh, yo saco siempre el arcano personal, que es con qué carta del, naro, del tarot uno nace. Carmen Gloria, ¿tú sabes con qué carta naciste? No. Yo te voy a decir. Coincidentemente a ver, naciste con la justicia. Esa es tu carta de nacimiento. Sí, desde, la de, desde la cuna. Ah, desde la cuna. Te salió Todo tiene una explicación de ahora en adelante. Eh, acá en voy a hacer un, un, un alto en esta, en esta carta Algunos tarotistas, esta es la carta número 11 Y en otros tarot es la carta número 8 Que es el tarot eh, en el tarot de Marsella, por ejemplo, es la fuerza Pero voy a irme por el lado de la justicia ¿no? Por todas las características que me imagino que Carmen Gloria tiene Con relación a, a este arcano. Y si las personas que nos están escuchando quieren saber cómo sacar su arcano, simplemente suman su fecha de nacimiento, día, ya. mes y año, y reducen a un número eh, que esté entre el 0 y el 22. ¿ya? Y así te va a dar su arcano. Así que todos aquellos que nacieron y les da un número 11, saben que son la justicia. Carmen Gloria, te voy a dar pequeñas cositas a ver si te, si te, si te llega información. Ya. Las personas que nacen con esta carta, la justicia... Eh, por supuesto tienen una vida muy activa, eh, muy creyente de sus convicciones, siempre en búsqueda de la defensa, de los más débiles sobre todo, les gusta trabajar con equipos que además tengan las mismas características y sentimientos, o sea, no tan solo la moral, sino que van más allá de eso y buscan siempre ese contacto y esa relación tan importante con el equipo. Quizás en otro tipo de ambiente no se sienten tan cómodos, lo pueden hacer, pero el momento de crear un equipo ellos, buscan ciertas características similares. No piden más de lo que dan, sobre todo en una pareja y en un equipo de trabajo. Y ahí entra esta carta como en su lado más eh, potente, por así decir, porque dan tanto que su es súper alta. Entonces, el que no llega a, a, a cumplir con tus expectativas... Claro, ahí es donde empieza a generar ruido. Pero nunca va a pedir más de lo, que, de, lo, de lo que da la persona que nace con esta carta. No sé si te hace un poquito de sentido, ¿no? La justicia. Absolutamente. De hecho, me han dicho esa frase. Que, sí. que en el fondo, una amiga me lo dijo hace unos años atrás, que yo pedía como de vuelta el, la misma intensidad de compromiso que, que yo entrego, pero me decía, tú tienes que entender que lo lo que tú haces no es fácil de, de lograr Ay, o de hacer ah, porque, porque soy intenso exacto, muy intensa das, das, das, no es que des mucho, o sea, das lo que crees que tienes que dar Entonces, claro. constantemente la, las personas justicia eh, son tan, tan profundas, tan apasionadas además, que sienten que como que el tiempo, por ejemplo es corto, como que hay que aprovechar cada momento, que la vida es muy intensa eh, entonces, vive de manera muy particular la vida, muy agradecida sí. también. ¿no? Mi mamá que tiene. apaga la luz, duerma, porque yo duermo súper poco. Y le decía, pues si cuando me muera voy a tener todo el tiempo el mundo para dormirle. Claro, valoran muchísimo la vida. Y quieren sí. que las personas que estén a su alrededor sientan lo mismo. En la crianza con sus hijos les enseñan ese tipo de valores, a, vi a vivir la vida al máximo. Al Hoy, máximo y o sea, de la yo, mejor forma. Yo estaba escuchando... Bueno, primero yo Gloria soy super malo a dormir también. Yo soy madrugado, yo todos los días despreto en pie, muy poco. Y lo otro que me llamaba la atención de lo que decía la Romina, que yo, bueno, yo he participado de la vida, Carmen Gloria, en fiesta, en cosas con su equipo. Y, la, y el equipo, la Carmen Gloria, aparte de ser la líder, es muy respetada, o sea, su claro. equipo la adora, Y ella sube jugar jugada por su equipo. Bueno, cuando se cambió de canal, con su equipo ahí luchando, todo... O sea, eso es, refleja muy bien a la gran Gloria. Exacto, ¿Sí? porque estas personas tienden a buscar en su equipo eso. Buscan esta cohesión. ¿sabes? Es más que un equipo, es como una segunda familia. Entonces, la ¿Sí? justicia defiende su gente, como, además siendo Leo, como una leona, ¿no es cierto?, con su gente que la va a defender eh, un montón, ¿no es cierto? Ya sea familiar o en el ámbito laboral, no hay distinción ahí. No, sí, es súper con su gente. Sí. Buena sorpresa, que me Gloria. ¿A mí? Ah, ya, pero ya, te ahí una sorpresa, a ver. Nuestro director dice que los demos un segundito, que aquí, la tecnología sigue. Hola, mi amor, buen día, feliz cumpleaños, te mando un besote gigante. Ya, ya, ya vivo la bueno, sorpresa, me falta el audio. Ya. Hola, <risa> mi amor, buen día, ah feliz cumpleaños, te mando un besote gigante. <risa> Un besito, mientras te estás escuchando. Y saludos y un abrazo aquí Kiwi también. Le compañía a los dos. <risa> que bien. Qué, qué buena onda, weón. Oye, puta el weón bonito, weón, eh. Puta, yo, puta el weón bonito, weón. La media pinta contado weón. <risa> Puta que mueros de pie bonito, güey! Perdona, Romina, dame un segundo. Dale. Oiga, dale. La mendonia, ¿Cómo es despertarse todo el día con un hueón tan bonito, güey? <risa> Puta de mujeres cachados, güey! Pero es como, como toda la vida, después te empezás a acostumbrar nomás, pues, al principio como. <risa> Puta que tenés cueva social. <risa> Para que veas, eh. <risa> <risa> grande, Carmen. Bueno, no le arroyo, güey. ¡Dios mío. <risa> por parece <eso> que estoy <risa> <pidiendo> de echarla, <risa> a meter para que me dure. Ay, <risa> <risa> oh, no, pero bueno, pero Bernardo es mucho más un hombre bonito. Un gran tipo, bueno. Muy buena onda, muy cariñoso. Sí. Y hay sí. que muy feliz te de, de menos, o sea, que hablas contigo, me da una gana de que te vengas para pa acá, güey, un rato. <risa> para reír un rato, ¿no? Te lo no reírnos. Bueno, ¿Estás no, no. reíndo un rato, wey, No, <risa> no y, y como soy bueno para el aseo, te puedo hacer las camas, el aseo, ¿no? <risa> <risa> <risa> Me aprovechás, <wey, risa> oye, oye, dura mucho la cuarentena, tengo un dormido ahí extra, si te quieres venir para acá. <risa> <risa> <risa> Ahora, ahora entiendo, bo, con esa cara, bo, con, con ese sapil de Bernardo, da lo mismo que haga la cama. Po. <ríe> <ríe> ya están huellando que haga la cama. Ya da lo no, mismo. Bo. No Igual nomás, aquí no se salva. Ay, <ríe> <ríe> <ríe> oh, no, pero grande Bernardo. Lo, lo voy a tener hace dos semanas. A él no te vamos a invitado al programa. Para que él cuente la otra parte, siempre hay que escuchar las dos versiones. ¿eh? Sí, a piensa ver que no, que ya no soy fácil. No, no soy de dócil. <risa> no, o se la cagan cuando se enoja. Se enoja, mi sea, Ay, qué miedo. Pero tengo paciencia. A mí me cuesta, cuesta que me hagan enojar, pero cuando me enojo. Pero eso, a mí se piensa guerra. que los leos tienen su carácter y yo por eso yo me digo, seré leo porque yo tengo la, O sea, no es por tirarme flores, pero yo tengo buen carácter. Y no, ¿sabes? oye, no, que bien no, yo no sé pelear, yo, yo cuando peleo, así discuto, ah, oh, no, no sé pelear, siempre, pero bueno. ¿Qué me voy a decir, Robina? Te iba a mostrar tu carta. Dale, dale, dale. La, la Carmen Gloria tiene la justicia, pero vos naciste con el colgado. Sí, lo o sea, me el colgado me que me contaste. ¿Te acordás que te contaste lo... ¿Por qué no te gusta? Porque es la imagen un hombre colgado, como sacrifica... esa Es un sacrificio, como DIN, ¿te acuerdas de la historia de los vikingos? El... Vamos a a ver, explícame, explícame, explícame, explícame. El, el colgado se tiene que sacrificar por los demás ya. es una persona generalmente que como está en esta posición siempre ve las cosas en otra perspectivas. tiene otra visión muy conciliador, no es una mala carta, para nada ¿No? pero si sí es de sacrificio, no, no no. pero es de sacrificio sí. soy conciliador, es verdad, soy súper conciliador sí. yo a mí sí. no, sí. si hay una mesa ay, espérate, espérate ay sí pero fue la me Gloria, te fuiste. Ay, ay, es que me entró una llamada, pero puse de rechazar. ¿Ay, sí? Sí, ahí sí. Ay, sí. Es que te decía que sí es verdad, porque, por ejemplo, si queda un solo pedazo de torta y hay tres personas que iba a decir, no, no se preocupen si yo no quiero, no quería. Claro. Me hace para cederle a sí. otro, y el otro no se sienta mal de que está comiendo sí. el último pedazo de torta. Y eso es sacrificio. Por favor, por reto que, que se y eso que poniendo... va a comer. <risa> pero, ¿Ah? Y eso que yo que soy bueno va a comer. y eso hablando, que soy va a comer. Hablando de tortas y de cumpleaños, ¿ustedes Dígame. tienen rituales de cumpleaños? ¿Ritales? Por ejemplo, ¿Sí? soplar las velitas, no sé. Ah, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí pedir los deseos, sí. Sí. sí. Ya, perfecto. Eh, por, bueno, hoy es luna creciente, así que les aconsejo a los dos que pidan súper buenos deseos, que se concentren, ideal para pedir deseos sobre concreción de proyectos, eh, ah, nuevos emprendimientos, todo lo que tenga que ver con algo nuevo en sus vidas. Y ojalá ya tengan un mini plan o una idea de lo que quieren y además aprovechar la energía del cumpleaños, obviamente. En, dentro de la superstición y la, y la historia, ¿no es cierto?, se decía que había espíritus buenos y malos. Eh, y que acompañan al cumpleañero ¿no? en su día. Entonces por eso esta idea de los invitados son los que protegen al que está de cumpleaños de estos malos espíritus que podían estar presentes el día del cumpleaños. Y las velas indican también eso, ¿no? la iluminación eh, es un tributo y un homenaje al, al, al celebrado en este caso. Es súper importante ah, el buena. ritual de, de las velas. Ayer ya pagué dos velas que pusieron mis hijas, pero decían 16. ¿Influye en eso? <risa> que solo decían 16. Era la única vela que teníamos. No, cualquier vela, cualquier es la, es la luz de la vela lo que importa. Y no tan solo la de pagar los deseos, si pueden prender velas durante el día también. Sí, sería súper importante. Oye, a algo que me da rabia, es, no, no tiene nada que ver con el esoterismo. Eso. Cuando empiezas con la tradición, esa guarda de morder la torta. Me carga esa weá. Hay que la muerda, que la muerda, la muerta. Eso es, yo, yo cuando era chico nunca mordí la torta, pero. Y no, falte el weón y que el tortazo. Me carga esa weá, no me la haga nunca esa weá de morder la A mí también me, me carga. Sí, a mí también ¿No me ¿cierto? carga. ¿Es sí. no, Mira, ¿eh? No si, yo creo que a mucha gente le carga, pero no, es como una moda. Hay que la muerda, hay que la muerda. ¿Por qué no te otra cosa? Ya. Estamos muy... Estamos <ríe> nosotros. Oye, una, una preguntita. Eh, ¿Cómo podemos ver las cartas sobre, eh, a futuro eh, a ver, eh, la relación de la, de la Carmen Gloria con Bernardo? ¿Habrá matrimonio? ¿Habrá ah, bueno, una ceremonia? La Carmen Gloria me tiene que. que ¿Te, preguntar no. ¿Te, ¿Te, voy a... te voy a preguntar. Si quieres, claro. Quiero, Romina. ¿Quién es? a casar? <risa> kiwi, acordaste que hace como tres semanas que te, te anticipé el 10% de la FP, ¿te acordás? Ah, buena, ¿Eh? eso, buena. Sí. Qué buena. Así que, sí. bueno, a ver. ¿Tienes que de matrimonio, Kiwi? <risa> sí, vos bueno, te tienes que invitar, ¿eh? Pero... invitar a la Carla. A, voy a invitar a la Carla. ¿A la galdita? A la galdita vaya con el desayuno. ¡Ja, la la! simpática caldita a mí me sale que, que la Carmen Gloria es como la que pone un poquito de resistencia no Bernardo ese, viste sí de la tus cartas te sí, sí. Carmen Gloria tiene que decidirse ese es el punto pero no por, un tema de, no por un tema de, de sentimientos ni nada por el estilo. Pero, eh, bueno, es más no es, no es para hablarlo así tan al aire, ¿no? Pero me sale que Carmen Gloria es la que pone un poquito de, de freno en un matrimonio. Un que para mí es necesario el trámite. Sí. ¿Es innecesario? Ya me casé una vez, me divorcié, tengo mis tres hijos, entonces, ¿para qué voy a firmar un papel...? Pero también yo no quiero. A mí me da lo mismo el papel, yo quiero fiesta, güey, bueno, fiesta, fiesta, quiero ah, fiesta. Ah, pero yo, eso, pero si eso, eso yo se lo he dicho a Bernardo, le digo, pero ¿para qué va a firmar papel? Pero acá un matrimonio con la Pachamama, alguna cosa. Ah, lo dice la abogada. Para justificar la fiesta. <risa> ¿Sí? Ahí me, ¿qué dice Faquín si yo, se puede sacar el arcano de Bernardo, sí. sí a le a la fecha, Ahí Dale. se ve la compatibilidad, a ver. De del 70. ¿Cuál? 11 del 11, 70. Un día después que yo. 11 de noviembre iba a llegar con Kiwi Tortas. Ya, tengo sí. otro sí. pedido más. y Torta el 11 de noviembre. ¿Del 70? <risa> Lo voy a anotar. Anotado. ¿Del 70. 70? Ya. Espérenme. Ya. Bernardo nació con la carta del mundo. El mundo. Ah, sí. El mundo el, del tarot. La realización. Ah, el mundo. El mundo. El mundo ya, pero, pero, pero, es una súper tipo... bonita carta. Eh, sí. Espérame, la, estoy, la estoy tratando de buscar acá en el tarot. Dame un segundo. Bueno, te digo a grandes rasgos. El mundo eh, es eso, finalmente. La concreción, la realización. Pero la justicia en el mundo, claro, ahí tienen... Tiene mucha compatibilidad. Pero la justicia también tiene su propio mundo. O sea, comparte el mundo de él, pero además quiere mantener su mundo. Ay, sí, me cae como anilla al dedo eso ha dicho. Eso que ¿Sí? dije. Oh, qué seca Romina. está ¿Sí? el mundo. Claro, es como perfecto. Amo tu mundo, pero yo quiero construir el mío. <risa> no es que, ríe, no son la caminos, la No son caminos distintos. Es el mismo camino, pero solo que... Eh, con otros códigos quizás. No, pero eh, también déjame estar solita en el mío. Exacto. Sí, porque el mundo quiere todo para él, ¿no? Quiere que todo, todo esté en su mundo. Busca el equilibrio desde la unión. Y la justicia busca su equilibrio desde otras concepciones que son muy distintas a esto de querer concretar siempre. La justicia busca más que nada construir. Siempre estar en constru constante construcción. Entonces no se conforma con, con, con tener el mundo, creerlo y mantenerse, mantenerse. Tiene que además volver a generar, es un constante cambio. Y el mundo quiere estabilidad, quiere, quiere solamente eh, una meta, quizás, no muchas, una segura y quedarse. La justicia no, la justicia siempre va a ser mucho más ambiciosa, quiere mucho más. Sí lo hemos conversado mil veces con, eso con Bernardo pero mil veces y de hecho así como casi una infidencia o sea hay una, una frase recurrente en él es como de, a veces cuando yo salgo a hacer mis cosas sobre todo ahora en pandemia que, que soy la única que salgo de la casa me dice ¿cómo no no me llamas en todo el día o no dices dónde estás o qué estás haciendo porque claro yo me embalo en mis cosas me vuelo claro. en mi mundo como dice Romina y y me desconecto y eh, para él le cuesta entender eso de que sea tan independiente o tan desconectada de otras cosas es tal cual seca así grande Romina <risa> oye lo principal sí ya no sin, casi sin papeles pero que quiero la fiesta porque la Carmen Gloria y yo está empieza en su casa y es buena los dos son muy buenos los picholes son buena la fiesta con karaoke bailable con todo así, si de todo no más. nos pasamos bien oye Bernardo ¿estás por ahí? estás escuchando Bernardo, ¿estás está, <ríe> está, está, escondido, <ríe> está <Estaba> escuchando escondido, <ríe> mira, <ríe> <ríe> <¿Te sentir? ríe> ay muchachos, muchachos, Carmencita, son las 10 de la mañana, tenemos que retirarnos, agradecerte de corazón, pues está aquí, yo te quiero mucho, los dos queremos mucho. Pasaban cosas muy lindas y cosas también más tristes juntos. Hola, Kiwi. Buena, Bernardo. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ahí? Por el Facebook. ¿Cómo estás, hermano? Bien, muy bien, todo bien. Hoy la camioneta ha dejado como rey, dijo que eres buena para hacer las camas, que eres buena balanceo, para el <risa> para para todo. No hace nada, no quiero hacer nada. Es un Múlti <risa> Oye, Bernardo. Estaban viendo las cartas de la Romina, y va a haber fiesta, no sé si matrimonio con papeles, pero va a haber fiesta, porque hay que hacer una ceremonia para celebrar el amor de ustedes. Vamos a hacer una fiesta, con lo que sea, aunque firmamos el condonito, pero hacemos la fiesta. Cuando termine hay que hacer una gran fiesta. Eso es. Oye... Escucha, en serio, agradecerles a las 10 de la mañana. Bernardo, a ver si la otra semana o unos días más adelante te tenemos invitado también al programa Lupa Chalupa para que nos cuentes tu versión también, porque es importante escuchar las dos versiones de esta relación, como siempre. Parece, muy bien. A la, ¿No es cierto? Más tarde, Oye, agradecerle a la Romina y a toda la gente, nos ha visto mucha, mucha gente, a nuestro director. Y gracias por este, por este día tan lindo y mí, para mí es un, muy bonito haber celebrado contigo, Carmen nuestro cumpleaños a esta, a esta hora de la mañana. Para mí igual, Miki, un besito grande. Gracias a Romina, a ti y a toda tu gente por haberme conectado y haberme permitido empezar la celebración contigo. Fue realmente un placer. Te deseo un muy, muy feliz cumpleaños a ti y a Jorge. Eh, que sea sí, un bien. gran día. Te quiero mucho, Adiós, Kiko tío. A nuestro tío Jorge Camilo, acá que le hablamos. Saludos, Bernardo. Un abrazo, amigo. Romina, besito. Saludos besitos. a toda la gente. Mañana la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos otro gran invitado. Hasta la mañana, Oscarito, aquí en el UPA. Chalupa. Okay. Ya, besitos, oh. los quiero. Besos, celebro su Mucho cumpleaños. Gracias, Carmen Gloria. Gracias, Romina. Son las chau, chau. velitas. Chao, Bernardo. Sí, chao, besitos, los quiero a todos. Chao, chao.